La militancia de la zona norte de Guazapa saludamos las resoluciones de nuestra convención nacional, de erradicar el sectarismo de nuestras filas y cerrar el puño alrededor de nuestra dirección para defender a nuestro pueblo de la dictadura buqueliana. ¡Que viva el FMLN! ¡Que viva, ¡Que viva el Salvador! ¡Que viva!